¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video con el team. ¡Hola, chicos! ¡Holi! ¡Hola! ¡Hola! Estamos todos juntos para un nuevo reto y acá August está levantando y guardando un cartel de 10 millones. Bueno, eh, 10 millones. Todavía falta, todavía Yo también no tengo un cartel. A ver, ¿qué cartel? No, no, porque te vas a enojar. ¿Qué cartel? Dale, dale, yo no, quiero no, quiero. no, no, no, continúa. Eh, bueno, chicos, falta poco para el 10 millones Chicos, ¿qué están esperando? Y también dejen ya su like para más videos de los cuatro juntos. Y hoy el reto es... Chan, chan, chan, chan, chan, ser cuatrillizos por 24 horas. ¿Están listos? Sí. ¡Oh, eh, me gusta! Eh. Pero un segundo! Eh, Melina! Chicos, el reto es ser cuatrillizos. Ya hicimos lo de trillizos, así que ¿están listos? Sí. sí. Bueno, así que tenemos que elegir un color. Eh, eh. Yo, eh, ¿qué color elegimos? No sé. Eh. Eh, Verde, verde, verde, verde um, para el pelo, um, um, no, no, no, un color, no sé, un... ya sé. bueno, rosa. violeta, no, violeta, ¿Eh? está, no, violeta, no, pues ya lo usamos, el rosa, mira, parece... a ver. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta, esta serie, <risa> la de lazy town, town no era eso. Eso. la de lazy town, es <risa> <Bueno, risa> todos el pelo rosa, el que quieran, pero tiene que ser rosa para que. Bueno. Dani, salí de frente, que no quiero Ay, verte todo el siento. tiempo. Y vestirnos de qué... la cara, ya sé, paren, paren, paren, paren. Vamos a hacer una cosa: vamos a ponernos todos la super happy face. Les Hago okay. okay. okay. la misma cara. ¿Qué? ¿Qué? Ponés el no mismo pelo que nosotros, por favor, te lo pido. Es que no, no sé cuál es ese pelo. Pero por qué ah, bueno, se no están importa. poniendo todos en el helado a las pelucas. Pero es De rosa No encuentro la cara No, pará Pues no es un 24 horas rosa Tenemos que ser eh, Tenemos que ser cuatrillizos Podemos vestirnos de cualquier color Verde, ¿Qué verde. Pensando que era todo un color No, no la, El pelo rosa Pero después podemos vestirnos del color que querramos Verde color? Bueno, hagamos así Remera verde Pantalón de jean Remeda ah, sí. verde, verde pantalón de jeans. Camiseta bien? verde pantalón de jeans. Camiseta verde pantalón de jeans. Yo ya estoy. Me gusta, me gusta. Yo también. Eh, al menos no elegimos la misma. Porque teníamos mucha posibilidad de terminar iguales. Es verdad. que son gemelos, eh. Falta, a ver, August se fue a pintarse el pelo. Venga, eh. vamos a ver cómo se pinta el pelo, el pelo August. Yo me fui a, a la peluquería. la cara, August! ¡Ay, pero qué cara es entonces! La otra, la que sale mucho Robux. La cara, Ay. la cara. Eh, que acá okay. la podemos tener. Gratis, pero igual para pero es parecida, ¿eh? Sí, es parecida, eh, pero no. no es la misma <risa> ¡Estás ah. expulsado! ¡Que te quites. Bueno, para pongámonos <risa> todos en la cara que tiene August mejor Porque creo que sí. la vamos a encontrar nosotros más rápido igual <risa> Vamos a ver, ¿dónde estaba esa cara? Que no me acuerdo eh, Más abajo, creo Estaba abajo de todo, donde empiezan no, los encontré, la encontré. Ahí está, ah, acá está, acá está ¿Estamos Ay, todos iguales? Ahora... No, ahora sí estamos todos iguales. Ahora, eh. sí, ok, ahora algo muy importante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde no, para. ¿Qué? Hay algo más importante. ¿Qué? Venid. ¿Qué? Okay. Sacad todos ¿Qué no? el mismo vehículo y del mismo color. Ok, ¿cuál? Okay. El, el coche verde este. Okay, Dani, pero está. casi me das un infarto diciendo así, te juro. Puso como una limusina Ay, sí, rosa. me asusté. Yo, sin querer. <risa> que Augusto. Que, ¿Eh? Augusto no está siguiéndonos el juego. Me parece que hay que echarlo. E no, <risa> echarlo de los cuatrillizos. No, de los cuatrillizos, no de Tim no, Ahí no, está. No, está bien, subíte al mío, Augusto. Vení, subíte al mío. Ahí está, este. Venga, vamos a la colina, vamos a esta, de este lado, que está más cerca okay. ¡Espera! ¿Qué? Hay que hacer más hace? cosa. ¿Qué cosa. Mira, ah, mira, mira de izquierda, las cuatro casas iguales ¿Es lo que iba a decir? Ah, bueno ¿Qué ah, te bueno. crees que iba a hacer? A ver, Dani, ¿todos? tenemos pero el bosque Un infarto me va a Dani gritando sí, así Sí, grita eh. todo así súper asustado y es como ¿Qué? Vale. ¡Espera! ¡No! Te a hablar a mí. Pongamos la nueva casa, esa, la nueva, nueva, nueva que es de premium. ¿Miren? La blanca. Sí, ahora. Okay. La última la, de todas. Esta, esta, sí, esa que están poniendo. ¿Y de qué color ponemos la casa? ¿Qué? ¡Rojo! ¡Espera! ¿Qué? ¡Pongámosla de color! Eh, ¡Rojo! Rojo! Ok, casa roja, todos iguales. A ver. A ver, casa ¿Ya? roja. Esto más que cuatrillizos parecemos, no sé. No Un sé, hombre, claro ¿o? esto, sí. A ver, esto es exactamente igual. Parecemos primos ¿Cómo? de Flanders. Ahí está. Mirá, eh, yo digo que por ahora me va gustando, pero ¿saben qué pasa? Que tenemos que esperar. Porque tenemos que llegar a la noche siendo cuatrillizos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos al cine? ¿Qué, qué podemos no, para yo tengo una idea. ¿Podemos Venga. ir una banda y tener los cuatro a la guitarra y ir al sí. shopping y tocar? Ah, sí, sí, sí. sí, Yo vamos. eso. Vamos. Pink. Vamos A ver, Dani, Dani es el único que no está viniendo Otro más que hay que echar Eh, no me echéis Yo voy por otro camino Porque no sé girar así Ay no, que era más largo mi camino Ya oh. voy, espérenme ¿Dónde estáis? Yendo al sí, centro comercial bien. Voy para allá Dale uh -huh. voy a tener Yo que ya estoy ¿eh? Yo, yo también. también Me fui para el otro lado Pensando que iba a llegar más rápido y me olvidé dónde estaba Y estoy tardando ya ¿En serio no llegaste aún? No Perdón, ¿eh? Una hora después ¡Qué tocando la guitarra Ahí estamos Lina, llegaste tarde show Sí Ya terminó Ya se fue toda la gente ¿Querés cantar, Lina? No, no hace falta alguien que cante Somos Camela No sé, falta alguien que cante me parece Bueno, pasa ¡No mueve, le encanta tú! No, pará, pará, pará. Tocamos todas la guitarra y punto. ¿Cómo sí, no? Sí, sí, obvio. Yo, can, yo, yo estoy aquí dando palmas. A la one, a la two, haciendo a la three. Haciendo palmas de arriba y de arriba. ¡Ese coro! <risa> dale, Daniel. No. Dale, Daniel. Tírate, tírate un paso. Sí, no, no sé cómo hacer tírate palmas. Un, ¿Qué? Tírate un paso. Dale, Daniel. Paren, palmas. paren, chicos. Voy a cantar mi canción, por favor. A, si a ver, dale. Si no que cantar. Dale. No, baby, no. Baby, no. <risa> No te sale cállate. ¿Qué le pasa? ¿Por qué canta? Con... Chicos ¿Qué? Abandono la banda. No quiero escuchar a Melina cantar. Dice que man. asco. Daniel te dijo que asco. Y Melina sigue diciendo que Melina pesta. ¿Qué les pasa conmigo? eh? Ahora soy modelo. <risa> ah, sí. Augusto ya cambió de profesión. Y eh, abandonó la banda, se fue, cambió de profesión. Meli, Meli estaba cantando muy hermoso. Y Dani... Eh, ¿Quieren que Dani, siga cantando? Se, prefiero irme. Dani, Dani abandona. Soy, soy modelo, mirando el... Te estás copiando a Augusto. Augusto dijo que era modelo. Pues ahora soy repartidor de, de Amazon. ¿Sí? ¡Me parece Ay, bien! Chicos. ¿no? ¿Qué? ¡Pare! Tras ustedes filan, yo sigo cantando. ¡No! Hay destinos peores que la muerte. ¿Qué hora es? Son las 3 y media de la tarde. Falta poquito para que sea de noche. ¿Saben qué diría yo? No comimos nada en todo el día. Así que Uy, ¿por qué no vamos a una de las casas y ya nos preparamos para la cena? ¿Y por qué mejor no agarramos el avión y nos vamos a Miami? ¿Habrá vuelos a Miami? A ver, mamá. ¡Ah! ¡No me choque! No sí, sé, no sé ¿eh? No, los coches son iguales. Vamos a la aerolínea, a ver si hay... ¡A aerolínea. Miami! ¿eh? Ahí está. ¡Ah! ¡Me pasé! Casi me subo al avión desde el coche. Voy, voy, voy. A no, hay a Missouri, a Norway, a Indonesia y hay ¿Oh? un avión que se ha perdido. No, se perdió un avión al agua, ¡Ah! chicos A ver, yo, yo diría que mejor no voy me... a ningún lado <risa> No voy a ningún lado, chicos A ver, yo no me, no me fío, ¿sabes? De subirme a un avión de estos si dicen que uno estrelló Creo que mejor en la casita, ¿eh? Paren, paren, vengan ¿Eh? al avión A ver, ¿qué? A ver, a ver ¿Qué? No, ¿Qué? no puedo, no puedo ¿Qué querías ah, hacer? Ver, Porque... pasaporte Ah, ¿querías poner pasaporte y no te dejó? No <risa> Qué mal, qué mal Vamos a casa, vamos a casa a comer Yo no sé okay. qué poner el coche Yo me subo a cualquiera, al primero que veo Augusto subió en ¡Ah! mi coche, me lo llevo de, de paseo Vamos de ¿Qué? paseo Pero no es un coche feo este En un coche feo eh, Creo, ¿no? No era en un coche feo, en, un, en, un, ¿En, auto en feo. un auto feo En un auto feo, eso Pero no me importa porque llevo torta o algo así era ¿Y dónde está la torta? Vengan a mi casa Ahora te doy. ¿Querés torta? Sí, quiero torta. Dame acá torta. Tengo, acá tengo torta. Ahí voy, ya voy. voy. Acá, vamos bueno, a torta. Estoy... ¡Ay! ¿Qué ¡Uy, qué rico! Si somos cuatrillizos tendría que ser el cumpleaños de los Uy. cuatro, ¿verdad? ¿Qué? Alguien apacó un poco raro, mirate esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Quién ¿Qué eso? El... No! ¡No! El coche de Augusto. Ah, ¡Cierto! Pero si llegué ni siquiera manejé Mira cómo estacionás, Augusto Qué desastre No puede ser, que le saquen el permiso Al otro que estacionó arriba de la escalera también Que no me hiciste en la carretilla Me puso en la carretilla, me llevo de viaje Esto ya no es Chicos, Augusto está comiendo el pastel así Pero Augusto ¡No! es un plato Augusto, le Augusto, ¿qué caso, Se hizo de noche, ¿qué? Eso no soplamos, es nuestro cumpleaños No puedo, si Augusto ya se ¡La torta es mía! ¿Augusto? ¡No puede ser! ¡Augusto se nos comió la torta! No pasa nada, miren, tengo otra. Vámonos a un lugar donde Augusto no vaya. Igualmente, chicos, ya es de noche, que ya puede terminar Encima, Ya podemos dejar de hacer cuatrillizos, eh. Eso eso, dale, poné las tortas. Poné cuatro tortas, bebé. cuatro, Mira, Dos, tres... Vení, Dani, vamos a cantar el feliz cumpleaños. ¿eh? No, es verdad, te dejas poner solo una. ¡Ah, hay que poner una cada una! ¡Claro! Ok. Ah, a ok, bueno, te para, te voy, voy a poner la mía Dale Ya ah, voy, ya voy, ya voy no, ah, yo tengo ah, mi ah, cartel Ay, dale, ponela ¿Qué dice el chocolate? ¿Qué decía? Es mi vida Ah A ver, tres, cuatro Cada uno tiene su torta Soplamos la vela. Que la lo feliz. cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz, cumpla que, feliz. feliz. que lo cumpla a A un perro no. Que lo cumpla Feliz eh. Eh. Eh. Bueno, ahora todos a su casa que A gusto, el culo en mi torta Todos a su casa, que quiero dormir Fuera, fuera, fuera, ¡Fuera! ¡Ya no Bueno, esta también es mi casa No, no. esta no es la tuya, fuera de mi casa Estoy voy escondido, a echar a todos. encuéntrame Los voy a echar a todos, eh Bueno, yo vas? me voy, chao Chao, los voy a echar, eh, los voy a banear Los echo de mi casa, eh, te echo Te echo, Melina, te echo, no la puedo agarrar No Es eh, mi escondite Te voy a echar, eh, te vas o Te echo Tres, dos, Ay, me voy, me voy. Ah, así me gusta. Pero bueno, chicos, así que terminó el día haciendo cuatrillizos. Espero que les haya gustado el video, si les gusta no olviden dejar su like y suscribirse a nuestros canales. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau!